El 80% del trabajo no remunerado lo hacen las mujeres. Uno de cada tres adolescentes en España justifica conductas machistas. Mueren más mujeres por violencia machista que por cáncer y accidentes de tráfico. Les dones dediquen 4 horas y 29 minutos de michana a tasques domésticas. El homes 2 horas y 32 minutos. La precariedad laboral es tres veces mayor en dones que en homes. El 70% de la violencia machista no es denuncia. En el Consejo General del Poder Judicial, solo el 35% son mujeres. Y en el Tribunal de Cuentas, el 7,1%. Una dona es violada cada 7 horas en España. El 38,2% de los dones deis en el seu Bay después de ser mares. Del Somes el 7,4%. El 96,4% de violencia en la familia es realista de un hombre capa una dona.